Bueno, perfecto. Entonces habíamos quedado en, en el tema este que estamos viendo eh, mucho en los espacios verdes, eh, pulverización, donde no vamos a encontrar eh, a este mosquito. Vamos entonces a intentar responder la cuarta pregunta, que es cómo se realiza la pulverización eh, o el control este espacial. Y acá van a intervenir diferentes factores que por una cuestión de tiempo no podemos detenernos a hablar de cada uno de ellos, pero sí son importantes los cuatro, que es el insecticida que vamos a usar, la máquina que vamos a usar, cuál va a ser la técnica de aplicación que vamos a usar, y si contamos con personal capacitado o no. Con respecto al insecticida sí quiero destacar algo que me parece sumamente importante, que es que el insecticida que se utilice para la pulverización tiene que estar registrado para su uso en salud pública quiere decir que yo no puedo, o no, no se puede tomar un insecticida proveniente del agro para pulverizarlo, para controlar al mosquito. Porque justamente al estar registrado para salud pública, estos insecticidas fueron evaluados en su toxicidad, tanto con, para mamíferos como para otros organismos no blancos, y también en su impacto ambiental. Por lo tanto, si nosotros lo usamos de la manera que se indica, el impacto sobre el ambiente y sobre otros organismos va a ser muy bajo. ¿sí? También a la hora de elegir cómo voy, a cómo voy a pulverizar, influye el tipo de formulación. Hay algunas formulaciones que contienen solamente adulticidas, pero hay otras formulaciones que contienen adulticidas y larvicidas. Es decir, el hecho de decir que este tipo de pulverizaciones no mata larvas es falso. Depende del insecticida o la formulación que nosotros estemos usando. Con respecto a la máquina, hay un montón de factores, que los listo todos ahí, una cuestión de tiempo no lo podemos destacar a cada uno, pero si no tenemos en cuenta todos estos factores y todos estos factores no están bien estandarizados y calibrados, la pulverización no va a ser efectiva. También la técnica de aplicación influye mucho los factores ambientales, si hay viento o no hay viento, cuál es la velocidad del viento, cuál es el recorrido que vamos a hacer nosotros en la aplicación, y finalmente la presencia del personal capacitado, Creo que esto es uno de los puntos clave en los programas nacionales de control de vectores. ¿Contamos con personal capacitado en todas estas técnicas? ¿Cuántas personas hay capacitadas? ¿Cuál es su capacitación? ¿Cuál es el conocimiento que tienen? ¿En todos los aspectos que involucran el manejo integrado de vectores? Y finalmente la última pregunta, que es la pregunta del millón ¿Cuál es la eficacia de una aplicación de este tipo para bajar la población de un vector? Bueno, acá les voy a mostrar un trabajo que hicimos nosotros nuestro laboratorio, y en lo que vemos acá es en línea punteada, eh, tomamos una ciudad y la dividimos en cuatro zonas. En línea punteada vemos la zona control, donde no se aplicó ningún tratamiento, y el, los otros que son en colores son diferentes tratamientos de pulverización, que no viene el caso especificar cuáles son. Lo que sí es importante destacar, que antes de realizar la pulverización, la pulverización se realiza en el día cero, antes de realizar la pulverización, la cantidad de adultos que encontrábamos en la vivienda es más o menos similar. Sin embargo, cuando realizamos la pulverización de manera adecuada, vemos cómo baja considerablemente la cantidad de adultos dentro de la planta. Acá tenemos otro ejemplo, disculpen que está en inglés, pero es de un trabajo que publicamos nosotros, lo saqué de ahí. Y tenemos el mismo caso, una eh, ciudad dividida en tres partes. Esta parte que ven acá con cuadraditos y línea punteada, es la zona control, donde no se aplica ningún tratamiento. Esta parte más clarita es la zona donde se aplica solamente un tratamiento adulticida y la que tiene triangulitos es la zona donde se aplica un tratamiento que combina un adulticida y un larvicida. Y nuevamente vemos, esto es un índice que mide la abundancia de larvas, vemos que antes de la fumigación, en las tres zonas, la cantidad de larvas es más o menos similar, y este es el punto donde se hace la aplicación, y vemos como considerablemente disminuye la abundancia de larvas en donde se hace un tratamiento combinado. O sea que es falso que las pulverizaciones no son efectivas todo depende de que sigamos todos estos parámetros que como ven son muchísimos para lograr un control efectivo. Según bibliografía y muchos papers que hablan sobre esta temática, podemos tener un descenso de la población de entre un 30 a un 70%, que me parece considerable si estamos hablando de una situación de epidemia. Bueno, creo que con esto ya es todo, les agradezco a todos por la atención y a mis compañeros de trabajo del CIPENI. Buenísimo, Laura, muchas gracias. Y bueno, gracias por ahí poder engancharte, <ríe> poder continuar después de, de este corte. Bueno, vamos a continuar, vamos a, ahí, te, ahí podés dejar de compartir la pantalla y vamos a presentar al tercer orador. Eh, lo que les voy a pedir a, a Adrián y a Laura mientras eh, habla Raúl que si pueden, eh, no solamente apaguen el micrófono, sino que también desconecten la cámara, porque estamos con baja conectividad y para no tener problemas, digamos. Eh, Raúl, doctor el doctor Raúl Campos, bueno, el, el, el integrante local del Instituto de Limnología, es investigador independiente del CONICET, de, director del Laboratorio de Ecología de Insectos, como les dije recién, del Instituto de Limnología, doctor Raúl Ringelet, eh, así que bueno. Raúl, eh, cuando quieras eh, ya puedes empezar. Ahora. Bueno, eh, ¿lo ven ahí? Sí, perfecto, puedes empezar. Bueno, eh, bueno, yo voy a hablar un poco sobre algunos aspectos de la biología. ¿no? Todos saben que la se caracteriza por ser un mosquito básicamente urbano y vive asociado eh, a nosotros y históricamente utiliza los ambientes para desarrollar las larvas y recipientes artificiales. Eso es más o menos el conocimiento que tenemos más general, sobre las campañas que están siempre enfocadas a eliminar los cacharros o los recipientes artificiales para disminuir de ese modo la cantidad de mosquitos adultos. Ahora bien, la pregunta que nos hacíamos acá era ¿qué pasaría con la ds si de repente elimináramos todos los recipientes artificiales que acumulan agua. Bueno, antes de, de entrar directamente a la pregunta, quería contarle que el es un mosquito y naturalmente, es originario de África, y sus ambientes naturales, eh, antes, digamos, de, de estudiar el hombre eh, presente, eh, de, de, de proyección a los recipientes artificiales, utilizaba ambientes naturales. Y esos ambientes naturales, que utilizaban básicamente son plantas que tienen capacidad de acumular agua. Eh, yo acá las agrupé más o menos en el grandes gran grupo, que tenían plantas y eh, eh, en alguna parte de la planta, en alguna parte de la anatomía de la planta tiene capacidad de gestionar agua y lluvia. Lo, no he visto lima. ¿Portó eh, ya sabemos que los principales escaneaderos en la ciudad son, eh, cuando el mosquito tiene, además de los recipientes artificiales, estos también es naturales, también los utiliza. No es que no los va a utilizar porque tenga recipientes artificiales, sino que los usa distintamente, solamente que a la vista nuestra, como, como históricamente ponemos el foco en los recipientes artificiales, no nos estamos dando cuenta que hay otro tipo de escaneaderos donde el mosquito también lo ha utilizado. Entonces, debemos eh, que presentes a partir de ahora porque eh, muchas veces la gente dice, bueno, yo eliminé los recipientes que en el fondo de mi casa y sin embargo hay mosquitos. Y posiblemente puede ser que se en algunos de estos ambientes que hasta ahora pasaban desaparecidos. Bueno, eh, para tener más o menos una idea eh, de cómo son las plantas eh, herbáceas a las cuales me refiero, principalmente son de la familia eh, bromeliácea. Y eh, ah, ah, viendo acá se caracterizan básicamente por tener hojas eh, en forma de vaina, y esas vainas hacen que estén eh, eh, en la parte eh, eh, basal, y ahí es donde se forman pequeñas cavidades en cada una de esas hojas. En algunos casos, cuando las plantas tienen a mayor, en la parte central, donde acá se puede ver, por ejemplo, la flor, se forma como un, una especie de vaso o sea, un espectáculo mayor. Y, en ese caso se llaman bromenias tanques porque acumulan una gran cantidad de agua. Hay plantas de estas que pueden acumular acumula a 4 o 5 litros de agua, con lo cual lo es despreciable. Además, es un canadero eh, ideal para el mosquito porque el agua se acumula y la particularidad, a diferencia de un recipiente artificial, y la temperatura del agua se mantiene relativamente constante. Por más que la temperatura miente al eh, alcance de temperaturas muy altas por lo general el agua tiene 2 o 3 grados menos la temperatura ambiente lo mismo pasa cuando las temperaturas son muy bajas en el ambiente en general el, el agua es 2 o 3 grados más alta, por lo cual el rango de temperatura es menor y eso favorece la forma al mosquito con pues, una temperatura constante adecuada para su desarrollo bueno, las plantas las podemos encontrar tanto plantadas en el suelo como en el eh, Apoyadas sobre árboles. A estas se le domina plantas y eh, La misma especie de planta puede desarrollarse tanto en un ambiente como en otro. Eh, las que eh, se apoyan sobre el árbol no le producen ningún daño al árbol, simplemente la utilizan como soporte. Eh, bueno, para tener una idea de otras plantas eh, muchas veces las podemos encontrar en los viveros eh, o las bromelias, Las bromeliáceas son plantas muy buscadas, son digamos, equivalente a, a lo que pasa con las orquídeas, con la gente que realmente eh, apasiona la las plantas, porque tienen una inflorescencia muy llamativa, muy linda, y eso hace que eh, se comercialicen mucho. Y eso, en cierta forma, genera un problema, porque eh, si estas plantas acumulan agua y tienen larvas o tienen huevos, y nosotros vamos a un vivero y las compramos, lo que estamos haciendo es eh, ayudando al mosquito a desplazarse desde un lugar de la ciudad a otro, con lo cual también está funcionando como un medio de dispersión del mosquito. De una forma pasiva, eh, la estamos haciendo nosotros mismos al mover la planta de un lado para otro. Acá en la imagen podemos ver eh, la cavidad central y las axilas donde se acumularía agua. Eh, otra planta muy conocida son las midolarias, y la misma estructura, en la misma ahí se puede ver un poco el agua, eh, en estas cavidades se va acumulando además materia orgánica, además del agua, y todo eso sirve como nutrientes y lo utilizan las larvas para alimentarse. Otra planta es la milenergia, de igual característica. Simplemente puse eh, varios genios para que puedan reconocer, o pues si alguno las tiene en la casa, por ahora se cuenta de qué planta se trata. Bueno, y acá tenemos otras plantas que no son bromelíasias, pero también acumulan agua y son también bastante comunes en jardines, donde el parques, o lugares eh, con un mayor de espacio, son los filodendros, o filodendros. Y las plantas tienen la característica de eh, formar un pequeño receptáculo en la base, donde el precio de la hoja se une a la planta, se forma una pequeña cavidad, con una, una pequeña, pero internamente puede acumular eh, un volumen importante de agua lo suficiente o para que se desarrollen las larvas. Además, por ser un orificio pequeño y el agua por dentro, hace que eh, la superficie de evaporación, al ser pequeña, el agua esa prácticamente no se pierde. O sea que, eh, por más estemos en unos días o unas semanas o meses de sequía, por generar el agua, las plantas se mantienen. Eso hace que eh, eh, siempre haya una miel disponible para el mosquito. Otra planta también muy conocida es la oreja de elefante, muy eh, eh, parecida a la anterior, eh, en la base de la hoja se forman también las axilas y ahí es donde también se acumula agua y donde pueden desarrollar las larvas. otra pues la planta de mayor porte, que eh, por ahí no las encontramos tanto acá en la provincia de Buenos Aires, pero sí en, en, el, en el país, son los plátanos o bananos, donde también eh, van formando cavidades donde se disforman las hojas, donde también se acumula gran parte de y orgánicas y agua. Bueno, aquí pues tenemos una planta muy conocida y son las canas, que también a simple vista uno las mira y dice, bueno, la planta no acumula agua, pero si uno se toma el trabajo de separar con la mano las hojas eh, y mirar en la base, o hacer un corte, en este caso, van a ver que eh, se forma como una capita en agua, y eso es suficiente para que las larvas también puedan dejar Pensemos decimos que... Eh, ese volumen parece pequeño, pero si sumamos ese volumen a todas las hojas que vemos en la plantas, la cantidad de criaderos disponibles para el mosquito realmente es grande. Bueno, acá les voy a mostrar un poco algunas eh, formas de poder hacer eh, un manejo de estas plantas. Lo que quiero destacar básicamente es que son muy difíciles de tratar y de poder eliminar el agua y evitar el mosquito se desarrolle. Eh, simplemente yo les voy a mostrar algunas formas de hacer un manejo, eh, algunas técnicas son eh, más factibles de hacer, otras menos, algunas son más eficientes que otras. Lo importante es que las personas que tengan estas plantas estén atentas y traen de alguna forma, utilizando algunas de estas herramientas, eliminar el agua para no tener el, el, el creadero de ese sitio. Una forma, por ejemplo, a ahora dividí en plantas herbáceas en la Tierra las que están como epífitas sobre los árboles, o las que podemos tener en macetas, ya hay muchas que muchas se utilizan como plantas de interior. Eh, si las tenemos al la aire libre, bueno, las podemos cubrir, si vemos va a venir, eh, viene una lluvia o va a dar lluvia. El tema de cubrirla con un nylon, es factible de hacer si tenemos una planta, o la planta es más o menos pequeña. Ahora, si esa planta es grande, o formó una mata donde una muy grande, ya eso se dificulta. Además, por ahí con la tormenta del aire no se vuela, dijo, nos impide que eh, eh, funcione como una forma de evitar que se agua. Pero sí lo podemos usar cuando tenemos una planta en particular, por ejemplo, o es la planta de dejarnos en algún lugar donde nos permita eh, cubrirla. Otra forma sería llenando los espacios donde hay agua eh, por arena o hacer Esto es bastante eficiente porque tanto la arena como la cerril absorben el agua y no dejan esa agua libre. El inconveniente de esto es que requiere que estemos permanentemente observando las plantas, porque si la superficie, eh, digamos, expuesta de la arena o de la cerril se va sacando con el viento con el movimiento de las plantas, eso se puede ir saliendo, con lo cual va formando nuevamente una pequeña cavidad. Entonces, eh, el inconveniente de este método es que tenemos que estar permanentemente revisando las plantas y reponiendo o sea, la arena o la acerrín eh, para que no se acumule agua y no sea agua libre. Otra forma que es eh, interviniendo directamente sobre eh, las larvas. ¿Sí? Como decía Laura, eh, una operación de rutina, por ejemplo, se podría hacer con BT, es un producto que eh, no es tóxico para el hombre, para los animales domésticos, es un producto es accesible al público en general, y, y eso se puede utilizar eh, acero rociado sobre las plantas. Eh, las larvas, una vez que ingieren este vacilo, eh, terminan muriendo, eh, con lo cual sería una forma de, de control bastante buena. Eh, el inconveniente que tiene en el uso del BTI es que no perdura mucho tiempo en el ambiente, porque un producto, en presencia de materia orgánica, se descompone rápidamente. Y actualmente las plantas acumulan agua y tienen gran cantidad de materia orgánica. Y esto nos que nosotros tengamos que hacer un rociado cada dos o tres días para asegurarnos de que no haya larvas desarrollándose. Otra forma sería utilizando un insecticida químico, como por ejemplo los reguladores de crecimiento de insectos. Eh, es mucho más efectivo, más efectivo el BPI para este tipo de ambiente porque pero dura un poco más el ambiente, pueden estar 7 eh, días, 10 días, con lo cual no necesitamos o al pero el inconveniente de este producto es que no es de venta libre y solamente lo pueden hacer personas, como decía Laura, especializadas en el manejo de insecticidas, no es autorizado para el uso público. Pero sí puede ser utilizado, por ejemplo, si tenemos una mata de bromelias en una plaza, por ejemplo, eh, y si en esas plantas hay larvas, sería interesante hacer un control de este modo. Y la otra solución, que sería quizás la mejor de todas, si tenemos plantas de un tamaño relativamente pequeño, mediano, manejable, es trasplantarla a una maceta, lo cual nos permite manejarla de otra forma. Pasando eh, a las plantas herbáceas epífitas, acá ya se nos reduce eh, las posibilidades de, del control, Primero, pues la tenemos a una determinada altura, lo cual generalmente dificulta poder llegar ahí. Eh, entonces, lo único que podemos hacer es hacer un rociado con eh, un regulador de crecimiento de insectos o directamente a una maceta. ¿Por qué trasplantarla a una maceta? Bueno, porque si la trasplantamos a una maceta, tenemos la ventaja de que esa planta ya empieza a ser móvil, la podemos mover de un lado a otro. Entonces, si la hemos maceta, podemos eliminar el agua de la planta, la podemos poner bajo un techo, por ejemplo, debajo una galería un quincho, o la podemos inclusive tener dentro de la casa como planta interior. Lo que sí tenemos que tener es que cuando la vamos a regar, no la podemos regar desde arriba, sino la tenemos que regar desde la base, o sea, no tirar agua sobre las hojas para que nos acumule agua, sino tirar la nada sobre la tierra para mantener la planta. Seca. De esa forma, evitaríamos que la planta funcione como un cladero de aire es Estas eh, chiste. serían básicamente las posibilidades que tenemos con las plantas. Como pueden ver, ninguno de estos métodos es 100% eficiente, pero sí podemos ir combinando el manejo de uno u otro de acuerdo a las posibilidades que tenemos y al tipo de planta que tengamos en nuestras casas. Bueno, pasando ahora a las cañas. Eh, las cañas de bambú eh, tienen eh, diferentes usos. Hoy en día eh, está bastante promocionado el tema de hacer huertas familiares, lo cual es muy bueno, eso le provee alimento a, a la gente de, de buena calidad, donde no hay pesticidas, eh, la, la verdura natural. El tema es que tener cuidado de que nuestra huerta los se transforme en un lugar insalubre donde tengamos también a Egipto. Por lo general, Egipto utiliza las cañas cuando están colocadas a un, a un nivel y hay posibilidad de acumular agua. El agua se, se acumula, aunque sea un poco el volumen, eh, es suficiente para que las nárobas se desarrollen. Entonces, si utilizamos caña eh, para las tomateras o para sostener una planta, tenemos que crear algunas opciones para evitar que se acumule agua. Acá les puse un ejemplo, eh, donde tenemos un receptáculo o sea, relativamente pequeño, es una caña que tiene un 5 centímetros de diámetro por 2 centímetros de altura, y eso sería un equivalente si estuviera lleno a 39 centímetros cúbicos de agua. Lo cual parece pequeño, pero eso no es tan pequeño para las larvas. Si hubiéramos una caña donde hubiera más de 2 centímetros de altura, ya el volumen aumentaría como sería en este caso. Eh, el tema de las cañas, además, esta que a medida que eh, es más largo el cilindro, eh, permanece más tiempo el agua, porque en general no entra el sol y no hay prácticamente evaporación. O sea, esa caña puede permanecer bajo el centro del sol y el agua permanece por varios días. El tiempo es suficiente para que las larvas puedan desarrollarse. Ahora, acá es otro ejemplo: si tomamos una caña con 24 centímetros, de largo entre el, el, el nudo eh, y la abertura, y una caña de 3 centímetros de diámetro, es equivalente a un palo de escoba, por ejemplo, para tener una idea, ahí ya podemos acumular 170 centímetros públicos. Esos volúmenes parecen pequeños, pero cuando los llevamos a un vaso eh, de medio litro y miramos cuánto corresponde a 160 centímetros o 39 centímetros cúbicos, podemos ver que realmente es un volumen suficiente para soportar un buen número de larvas de desigipte. O sea, en las larvas de y además, tienen la capacidad de poder vivir relativamente apiñadas en un pequeño volumen, con lo cual ese volumen puede dar lugar a un número grande de larvas. Bueno, ¿qué podemos hacer con las cañas en la huerta? Eh, básicamente, es, es cortar las cañas a nivel del septo o del tabique, de tal forma que esté eh, tapado el orificio. Entonces, si hacemos, ponidamente, utilizar ese corte, y en la parte de abajo, está hay un problema porque no acumula agua, con lo cual ya resolvemos el problema de las cañas en la huerta. Podemos tener una caña, la huerta saludable, simplemente haciendo esta acción, eh, teniendo la opción de cortar a nivel del sector. Bueno, otro problema que se presenta con las cañas son los cercos de caña o de tapuara. Eh, hoy en día están muy de moda, eh, y en otro lado... Eh, eh, por, eh, la caña es accesible o es barata o la tenemos a mano, se suele utilizar, se hace el cerco tanto de, de bambú eh, hueco o bambú macizo, si ¿sí? es un bambú y macizo obviamente no es un problema, pero si están utilizando cañas tapuadas, huecas, volvemos a tener el mismo problema y tenemos la huerta. Acá para dar un ejemplo, eh, un cerco tiene eh, más o menos dos metros de largo, cada y en los cuadritos, donde podemos ver casi medio metro, podemos ver que las flechas amarillas nos están indicando los huecos donde podrían tranquilamente llenarse eh, de agua y desarrollarse las larvas. Acá tenemos nueve flechas amarillas, que nueve cañas, que podrían ser nueve criaderos potenciales. Acá tenemos otro, marcado con las flechas rojas, donde vemos que la caña arrasada al nivel del clavo pero en la parte de abajo todavía el agujesto lo no puede acumular agua. Estos son los creaderos que por lo general los pasan por alto, porque si el agua está recepida nada más que en el fondo, como el hueco es angosto y no entra más la de luz, por si lo general si miramos no vemos en el fondo y no vemos el agua. Sin embargo, el mosquito sí lo puede detectar y lo puede utilizar como un creadero. Entonces, tenemos en cuenta eso, que acá nada más que medio metro, tenemos 11 potenciales claderos de ang ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, básicamente podemos hacer lo mismo con la caña de la huerta. Si nos vamos a armar nosotros el cerco, lo que vamos a hacer es con las cañas a nivel del tabique y de esa forma armar el cerco. Si el cerco ya lo compramos hecho, porque hay empresas que lo hacen, y no lo colocaron a nivel del septo, lo que vamos a hacer es rellenar los internudos con cemento. De esa forma, eh, estamos eliminando el hueco y evitamos esa acumulación de agua. Y la otra posibilidad es lo estamos armando nosotros, cambiar la posición del cerco y poner las cañas en posición horizontal. O, por ejemplo, la que podemos ver acá en pantalla. Es una forma y eh, también eh, la podemos hacer con el mismo recurso, pero solamente cambiando la orientación, estamos limitando de tener un montón de pequeños huecos que tapar para poder evitar los posibles generaderos. Bueno, y ahora pasando por último a los huecos de árboles, los huecos de árboles quizás es uno de los problemas mayores, porque a veces tenemos los huecos por arriba de nuestra altura, de nuestra vista, con lo cual, a veces no es fácil localizarlo. Si tenemos un hueco por arriba de los dos metros y la abertura está desde, desde arriba, digamos, y es posible que desde abajo no lo veamos. Entonces, ya requiere solamente detectar un hueco, tomamos el trabajo, le subimos para ver si el árbol tiene no hueco. Una forma de detectar eh, si puede haber o no hueco, bueno, es fijarse si hubo una rama que separa, yo, Por lo general, los huecos se forman de esa forma. separa una rama... Y empiezan a actuar algunos insectos, taladros, bacterias, hongos, lo van aguacando y esos huecos se van llenando de agua y en general son lugares bastante eh, sombríos, por lo cual también la evaporación del agua es casi mínima o nula, lo cual hace que también el periodo de sequía pueda llegar a haber agua aunque no haya agua en otros lugares. Y, para, y a ese que es un poquito... Y naturalmente, originariamente, ha utilizado los huecos de árboles. Por lo cual, es uno de los recursos que va a utilizar si lo tiene disponible. Bueno, ¿cómo podemos resolver el tema si tenemos huecos de árboles? Siempre hablando de huecos eh, pequeños, ¿no? Si tenemos un, un árbol agua, ha todo el tronco, probablemente ese hueco no acumule agua. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es, Asegurando el hueco acumule agua y la retira por varios días. Entonces, si tenemos un árbol en nuestra casa y necesitamos un hueco y esperamos que llueva, al día siguiente vamos a ver si hay agua. Si hay agua, lo tenemos que seguir durante varios días para ver si el agua se mantiene o no. Si el agua en dos días eh, se pierde, a veces suele ocurrir porque el mismo la absorbe, entonces ese hueco no es un posible criadero. Ahora, si lo más de cuatro días con agua, ya es suficiente para que el pleno largo, el mosquito se pueda desarrollar. Entonces ya ahí tenemos que hacer algún tipo de tratamiento. Bueno, lo que vamos a hacer básicamente son dos cosas. Uno es resucitar el hueco y la otra utilizar algún producto para matar las larvas en caso de que por algún motivo no se pudiera resucitar. ¿Cómo resucitar el hueco? Bueno, la idea es la resucitar el hueco y eh, no perjudicar demasiado la salud del árbol, no, no es cuestión tampoco de, de matar el árbol. Entonces lo que tenemos que hacer es un tratamiento previo de eh, y de saneado antes de poder rellenarlo. Eh, recomendamos eh, primero el vaciar el hueco, sacando el agua, las hojas y la tierra y la acumulada, si es posible, lavarlo con agua limpia y remover toda eh, la materia suelta, el agua del huevo es muy fácil de sacar, simplemente con una manguera, haciendo sifón, eliminamos el agua. Agregamos agua limpia, lo lavamos bien, lo volvemos a sacar el agua y una vez eh, quedó limpio, lo tenemos que sanear. Lo saneamos removiendo con un cuchillo o algún elemento filoso toda la parte de manera podrida, con tejido muerto, hasta llegar al tejido eh, eh, eh, en buen estado. Una vez que eh, uno ya quedó limpio y eh, eliminamos toda la madera podrida, ahí lo que hacemos es aplicar un insecticida para evitar, eh, el, el, por ejemplo, el insecto saladro y un antifúngico para evitar el desarrollo Y una vez que eh, eh, ya ha desinfectado, se lo puede sellar con una pasta selladora para poda. Es la pasta que se pasa con un pincel y utiliza cuando puedan los árboles para que no eh, sean atrapados por, por insectos. Y una vez ya tenemos o no poner el hueco ensalado, lo hacemos es Podemos agregar en la partida o trozos de ladrillo y luego sellarlo con cemento. De esa forma ya ese hueco deja de ser un hueco funcional para los mosquitos. Eh, y, como decía, en la otra posibilidad, en el peor de los casos, el no pudiéramos amosicionarlo, deberíamos tratarlo también como las bromédias, con BTI o con un regulador o un insecticida en regula de crecimiento de los insectos para evitar el desarrollo de las larvas. Acá vamos a tener el mismo problema que con las bromelias. Solamente vamos a poder usar el BTI nosotros, si lo usamos nosotros mismos, con el agravante y lo vamos a ir aplicando cada dos o tres días, o bien eh, contratar a una persona capacitada y autorizada para hacer la fumigación o la eh, pulverización que os responda. Bueno, esas serían básicamente las posibilidades que hay con los huecos de árboles. No hay muchas más alternativas para eliminar esos el poliaderos. Bueno, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué pasaría por la y si eliminamos todos los recipientes artificiales que acumulan agua? Bueno, básicamente el mosquito lo que va a hacer es utilizar, utilizaba en sus orígenes, cuando el hombre no le proveía nada, y era la misma naturaleza. Entonces... Debemos tener presente a partir de ahora que no solo debemos descansarrar y eliminar los recipientes artificiales que acumulan agua, sino también prestar atención a la naturaleza que tenemos alrededor de nuestras mismas casas o dentro de nuestras casas. Bueno, bien, es con todo. Muchas gracias. Buenísimo, Raúl. Muchas gracias eh, sí. por la presentación. Bueno, aprovecho para invitarlos a los tres que activen sus cámaras y sus micrófonos, eh, agradecerles. Ahí, Raúl, podés dejar de compartir la pantalla, así nos podemos sí, ahora todos eh, en la imagen. Compartir pantalla, ¿verdad? Ahí. Claro, dejar de compartir pantalla. Sí, sí está demorando, dejar de compartir. Bueno, ahí va. ¿Está ahí? Bien, perfecto, sí, ahí estamos. Bien. Eh, bueno, acá primero nada, les decía recién agradecerles la, la predisposición y haber estado acá presentando con, con nosotros, participando de esta, de esta actividad, incluso con todos los de prefectos técnicos también eh, muchas gracias por la paciencia a todos los que están ahí en la transmisión de youtube tenemos un montón de preguntas vamos a ir en orden eh, Fabricio Tejerina le pregunta a Adrián si hay datos de personas que tuvieron dengue y se infectan con zika si puede presentarse alguna complicación inmunológica en este caso eh, Sí, durante ahí me están escuchando Sí, sí, perfecto. Raúl, si querés, prendete alguna luz porque no te vemos. Bueno. Sí, Adrián. Ay, Hola, no. Fabricio. Eh, bien, con respecto a, a las coinfecciones eh, entre flavivirus y particularmente entre zika y dengue, eh, eso se vio en, en varios estudios que hicieron en Brasil, que fue el epicentro de la epidemia por zika, y lo que se vio es que las infecciones previas de, por Zika eh, funcionaban como una, como una vacuna. O sea que había, como una, había una inmunidad protectiva dentro de los flavivirus. Pero no se veía como una, un agravante, digamos. Claro. Después eh, Marina Winter te pregunta si el sistema de complemento no participa en la patogenia de la forma hemorrágica, ¿qué ocurre en una segunda infección? ¿En una segunda infección con el sistema de complemento? No me queda claro eso. Yo te leo la pregunta textual porque la verdad que tampoco. <risa> es. El sistema de complemento no participa en la patogenia de la forma hemorrágica, ¿qué ocurre en una segunda infección? No. Sí, es eso. Bueno, en una segunda infección, es lo que expliqué, si la segunda infección es, es producida por otro serotipo, aumentan las chances de que haya una exacerbación de la replicación viral y eso lleve a la aparición de síntomas graves. Claro. Y el sistema de complemento, por lo general, no, es, eh, no se activa demasiado en las infecciones virales, por lo general pero desconozco si tienen algún efecto en la, en la patogénesis de, de dengue grave. Bien. Sí, cualquier cosa yo imagino que también si quieren repreguntar alguna otra cosa acá, tratamos de, de, de hacer la repregunta. No tenemos mucho más tiempo de conexión, pero bueno, igual trataremos eh, de, de por lo menos cubrir alguna de la mayoría de las preguntas. Corina Verón, bueno, te felicita por la charla, Adrián, y también te pregunta si se sabe qué pasa con el quinto serotipo DEN5. Sí, bueno, eh, ahí veo que hay otra pregunta también por el Dengue 5. El serotipo Dengue 5 eh, se lo detectó en India y no se lo ha detectado en otra región. Eh, y por lo general se lo ignora bastante, porque siempre se hace referencia a los cuatro serotipos y con respecto al Dengue 5 no ha habido muchas más investigaciones. Así claro. que eh, poco y nada lo que puedo decir. Está bien, bueno. Eh, Bettina Politi pregunta si se sabe la existencia de todos los tipos de virus y cada. No, perdón, la, re, la, la leo bien. ¿Sí? Si se sabe la existencia de todos los tipos de virus y cada uno genera respuesta específica, ¿por qué no se hacen vacunas para los cuatro tipos de virus? Para dengue en particular sería. Bueno, el problema con la, el problema con la vacuna es justamente esto. Cuando, yo, cuando se genera la vacuna, para, cuando se tiene que generar la vacuna para dengue, se tiene que generar una vacuna que brinde protección específica para cada serotipo, ¿sí? Y a la vez que haya protección para, los otros, para el resto de los, de los serotipos en simultáneo, sin, eh, digamos, evitando la aparición de los síntomas graves. Por lo general lo que se ve es que en la, las vacunas que se desarrollan eh, se inmuniza, ¿sí? para, se, se formula la vacuna para los cuatro serotipos, pero en la respuesta no es tan fuerte para los cuatro serotipos a la vez. Claro. Por ejemplo, se desarrollan, hay la respuesta más neutralizante para el serotipo 1, 2 y 3, y a lo mejor el 4 no desarrolla buena respuesta protectora. Y así pasa con cada una de las vacunas. Y ese es el, el desafío de la vacuna para el dengue. Claro. Buenísimo. Sí, súper claro. Eh, esta pregunta, me imagino que es más para Laura, Manuel Rueda Páramo pregunta, ¿Quién realiza realmente el control del vector a nivel nacional o provincial? Si son solo organismos del Estado y si hay empresas privadas que ofrezcan este servicio de control. Bueno, acá, eh, ¿se me escucha ¿si no? Sí. En, en Argentina, eh, la mayoría de las eh, campañas de control están a cargo de lo que es eh, los sistemas nacionales de control de vectores. Por lo tanto, están a cargo de Nación o de los municipios. Pero sí es cierto que muchas veces no dan abasto y se terminan contratando empresas privadas. El gran conflicto con eso es quién evalúa la calidad del trabajo de esas empresas privadas. ¿no? Entonces, es un problema bastante grave que no solamente se da en Argentina, sino en todos los países de Latinoamérica. Es muy complejo eso. Pero sí es cierto que es mixto. De hecho, tengo entendido que acá en la Ciudad de Buenos Aires hay un contrato con una empresa privada para la aplicación de, de, de control de vectores. Claro. Bien. Después Yamila Bechara te pregunta también si en algunos... Eh, ¿qué, qué, sabes, qué, perdón, ¿Qué opinás, eh, qué pensás al respecto de que algunos municipios realizan fumigaciones aéreas con maquinaria agrícola? Sí, bueno, ese fue un punto de discusión que tuvimos dentro del, del grupo, del GIMA, Realmente es un horror, es un horror tremendo que esté ocurriendo eso. Eh, no en sí por la fumigación aérea, la fumigación aérea se puede realizar en ciertas condiciones y de hecho está recomendada para casos muy particulares por la OMS, pero la realidad es que acá en la Argentina no contamos con esas condiciones necesarias para hacer una fumigación aérea. Y como les comentaba, la maquinaria agrícola nunca va a cumplir con todas las características que yo les comentaba que tiene que tener claro. esa pulverización de tipo WLB. Entonces, lo único que estamos haciendo con eso es producir un desastre ambiental y no controlar al mosquito Es tremendo, claro. es tremendo. Bien. Eh, Darío Besani, también, bueno, te, te felicita, muy claro lo que explicaste. Eh, dice, para futuras presentaciones sumaría el tema de la resistencia a los insecticidas. Es complicado hablar de las bondades de los insecticidas sin que vaya acompañado del riesgo de la resistencia que producen. Sí, eso es verdad, bueno, con una cuestión de tiempo, porque era una charla de 15 minutos, no lo incluimos, pero bueno, nuestro centro es uno de los pioneros en evaluación de resistencia en los diferentes vectores, y de hecho dentro de una estrategia de manejo integrado, manejar la resistencia no sería un problema. Si uno tiene un plan en donde monitorea constantemente la resistencia de los insecticidas, y apenas surge una resistencia incipiente, hace una rotación con otro producto con modo de acción diferente, no deberíamos tener ningún problema el problema es justamente llegar a ese manejo integrado y que todas esas cosas converjan como para poder asesorarnos, ¿no? Es como la resistencia a antibióticos. Cuando aparece resistencia a una cosa, se cambia a otra. El tema es poder identificarla a tiempo y hacer un monitoreo constante. Claro. Después Raúl, eh, Darío Besani te pregunta si sabes si existen trabajos en Argentina o afuera sobre productividad de aegypti en fitotelmata comparada con recipientes. Eh, no, en la Argentina por lo menos no, no hay ningún trabajo que yo conozca y haga ese tipo de comparaciones. En general eh, no he visto trabajos así específicos en ese tipo de estudios, eh, pero en parte porque siempre a ese se lo vinculó muy a lo, a lo urbano y no se dio demasiada importancia a los ambientes naturales que tienen dentro de las áreas urbanas. Eh, claro. No, no hay, yo sepa, no, no conozco ningún claro. caso específico donde se lo haga. Eh, eh, Darío, también consider, preguntaba si consideras que este es un problema real en Buenos Aires o que es más aplicable a nuestro norte. Eh, yo creo que es eh, bastante real en, acá en Buenos Aires, acá en La Plata, y eh, si uno se pone a recorrer las plazas públicas, eh, Puede ver, hay eh, muchos cantinos donde hay matas de, de bromelia, eh, de las cuales me cuesta el arma porque yo he colectado algunas ahí. Ah, bueno. Ahí se te recortó un poco, no sé si el resto lo escuchó. El final de la pregunta, no. Eh, ahí estamos teniendo algún problemita con tu señal, Raúl. No, no te estamos escuchando. Eh, a ver si esperamos un cachito, si no. Creo que, a ver si había alguna otra pregunta. Mm, mm, mm. Eh, había acá, bueno, justo, justo vos, Adrián, dijiste también que había alguien que también había preguntado si había evidencia del serotipo Dengue 5, creo que ¿Sí? ya lo respondiste. Eh, Yamila Bechara también comentaba que otro criadero natural son los huecos entre las raíces de los árboles, como el gomero lo comenta, bueno, que también ha encontrado larvas de aedes en cava, en este tipo de criaderos. Eh, Nicolás Rodríguez del Valle pregunta si el dengue tiene algún reservorio animal que podría favorecer el aumento paulatino de casos a lo largo de los años. Bueno, lo que, el origen del dengue, eh, como todos los arbovirus, son zoonosis, es decir, que circulan o tienen un origen en los animales. El dengue, el, el origen, si bien no se sabe si es de Asia o es de África, eh, pero tan, en esas dos regiones, tanto en Asia como en África, en los sistemas tropicales, en las selvas, hay ciclos selváticos de transmisión, conocidos como eh, ciclos enzoóticos, en donde el virus se mantiene en la, en la transmisión por mosquitos de hábitos selváticos del género Aedes, y son amplificados por eh, primates no humanos. Claro. Y dependiendo, dependiendo de la región, van a, van a cambiar las especies tanto de mosquitos como de primates, de claro. primates. Bueno, después estoy leyendo que tenemos muchas felicitaciones y agradecimiento tanto para ustedes como para nosotros que lo organizamos, así que nos felicito a todos mutuamente. <ríe> no, y... Creo que lo último que decía, había agregado, Yamila Bechara había agregado que en Cava se contrata una empresa privada para el control químico que no cuenta con personal capacitado ni maquinaria adecuada. Y a lo último, Manuel Rueda Páramo. Eh, bueno, era para Raúl, no sé si ahora, Raúl, estás eh, pudiendo hablar. Sí, escucharon no sí. hoy o no? Escuchamos hasta, nos faltó un cachito de la respuesta. Bien. Te, te pregunto esto último para cerrar, dice, ¿es usual sí. encontrar eh, controladores naturales, copépodos, larvas de otras especies, de mosquitos, renacuajos, etcétera, en, en los ambientes, digamos, de vegetación? En la bromelia suele eh, encontrarse eh, copépodos, pero no sé si realmente en las especies que aparecen y eh, son depredadoras de, de egipto. Bien. Y acá Nicolás Rodríguez del Valle, una última si es posible, dice ¿Las hembras infectadas con dengue al poner huevos transmiten el virus a la descendencia? Sí, eh, particularmente en todos los arbovirus se ve algún grado de, de transmisión vertical o transmisión transovárica. Particularmente en aquellos virus que son transmitidos por Aedes, esa asociación es más fuerte, o sea, la frecuencia de transmisión transovárica es más fuerte. Eh, ¿Cuál es el grado de que ese mecanismo funcione como, un, como una vía de mantenimiento del virus en la naturaleza? Para dengue no se lo conoce y al ser tan bajo probablemente sea despreciable en, la, en, la, en el mantenimiento. Claro. Pero sí existe. Porque cuando el virus infecta el mosquito, el virus ingresa por, por el tubo digestivo. Tiene que ingresar, infectar todas las células de la mucosa intestinal, atravesar las células, la, célula, la, la, la, la ay, cómo me olvidé el bueno, toda la pared del intestino eh, y atravesar la lámina basal. Luego ahí se dispersa por todo el cuerpo. Y lo principal es que infecta las glándulas salivales, para poder transmitir por la saliva. Pero también infecta las ovariolas. Al infectar Perfecto. ovariolas puede infectar los huevos y ahí transmitirlo a la descendencia. Perfecto.